un tema en específico, Jorge, que ha sido eh, ex, eh, demasiado frecuente dentro del cine, que es el de las mujeres fatales. Las mujeres fatales se conocen de varios eh, apodos, sobrenombres. Eh, en Estados Unidos les decían Menators, que significa literal, la devora hombres. Por ahí también hay una película eh, interpretada por María Félix, que se, se titula así, la devora hombres, la devoradora. La devoradora. Ajá. Y, este, pues, también eh, se les dice devoradora de hombres, eh, mujer fatal, femme fatal, etcétera, ¿no? Y, bueno, en un inicio, eh, estas historias, pues, eran muy, muy… Estaban mucho en el cliché de la mujer vampiresa. La mujer este pues, tenía una fuerza desproporcional a otras mujeres, no era eh, sumisa, era, era, pues, un poco rebelde, salía del, del promedio de, de personalidad de una mujer y utilizaba eh, su sexualidad para atrapar o desviar del camino al hombre en cuestión. Eh, el hombre podría ser también un héroe. En la literatura se usa mucho, por ejemplo, con Paris, eh, Elena de Troya, eh, Cleopatra, que justamente también logra conquistar primero a César, el emperador romano, y después vuelve a replicar su táctica seductora con con Marco Antonio, el general romano. Bueno, tienes razón, a lo largo de la historia, pues ha habido mujeres fatales, no. por ejemplo, ahí está María Magdalena, que, que, que forma parte de la historia de, de, la, de la Iglesia Católica y, y otros eh, personajes, está por ejemplo la Malitzin, o sea, Marina, aquí en nuestra, en, nuestra, en nuestra historia y también en la actualidad, Debe definitivamente haber un, un mundo de mujeres fatales y en el cine yo considero que sería decir y decir y expresar películas porque a veces cuando no te lo esperas sale una mujer fatal, ¿no? Incluso en las películas más románticas siempre hay como una amiga, algo, por ejemplo, me viene a la mente Novia Fugitiva que es interpretada por Julia Roberts. En inicio es una comedia romántica, no tendría nada que ver con mujeres fatales, pero al inicio ella tiene un problema psicológico por el cual ella huye de todos los compromisos que llega a tener con sus novios, no llega al altar y se convierte en una mina, menator. Entonces, eh, el, la Biblia, en la Biblia, dentro de la Biblia también encontramos historias de, de mujeres fatales, entre ellas bueno, está la primera mujer antes de Eva, que era Lilith, eh, Dalila, también está Salomé, Salomé. Judith, oye Salomé, perdónala, perdónala. Matajari. Bueno, en, en este caso era otra historia, pero bueno, está bien. Está Matahari definitivamente también. Lesbia, Tamamo, Mesalina, eh, Medea, Circe y en fin, bueno, en la literatura abundan. Este, Dentro del de cine clásico, pues también en, encontramos muchísimas, muchísimas referencias ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué inició dentro del cine este género de mujeres fatales? ¿Qué fue lo que les dio origen? ¿Fue alguna disposición eh, oficial del gobierno? Pues sí, sí fue. Eh, fue justamente en los años eh, 1930, cuando se eh, estipuló dentro de la ley norteamericana un código que prohibía que en las eh, producciones cinematográficas se usaran Desnudos implícitos, explícitos y que el cuerpo de la mujer se utilizara como, como nada más un estereotipo sexual. Entonces, fue cuando los guionistas tuvieron que esforzarse más en crear historias complejas, en crear personajes arquetípicos que fueran, aparte de bonitos, inteligentes. Que, fueran, este, que tuvieran ahí contradicciones en cuanto a sus deseos, sus acciones, y así fue como nació el cine negro de Hollywood y todas estas historias de mujeres fatales. Fíjate qué interesante, cómo en los años 30 el gobierno norteamericano dispone el no abuso de la imagen de la mujer. A y través, del, todavía, a través del código HICE. Y ahorita todavía eh, Televisa sigue abusando de las imágenes de la mujer, esas te, esas nuevas telenovelas la verdad es que sí están para llorar, son un público muy específico, el público de las 10 a las 4 de la tarde que está en su casa, es decir, a personas que solo se dedican a, a, a tener en orden alguna, alguna eh, casa, habitación, no están eh, dirigidas a otro público más que a ese y han repetido y repetido y repetido y repetido, inventando también sus mujeres fatales, pero bajo un esquema… Bajo un esquema muy pobre muy que no pobre. llega al arquetipo, sino más bien a un estereotipo de bonita, un mal guión eh, y malas historias, o sea, es, historias ya súper repetidas, súper… Eh, pues, Re, reutilizadas bueno, dentro pero de las telenovelas. bonitas a qué tipo, bonitas a qué tipo. Al, sí, claro, o sea, porque Marta, es un o solo sea, tipo de digo, bonitas. O, o sea, sí. Que por cierto, también dentro del no son mujeres arquetipo fatales, de mujeres ¿sabes? fatales, hay, hay un tipo de mujer fatal que salen. Pero de esa vamos a hablar más adelante. Y bueno, eh el código HICE eh, fue el código que obligó a productores estadounidenses a prescindir del desnudo femenino y de los diálogos indecentes y por ello los guionistas empezaron a escribir papeles femeninos basados en la inteligencia, en la fortaleza de la mujer y eh, a sugerir más que en mostrar. Es por ello que las mujeres eh, del Scrabble Comedy y del cine negro americano pues fueron las más empoderadas de, de la historia. Sí, y por eso surgen tantas divas, eh, con tanta sensual, o sea, tuvo, tuvo que reemplazarse el desnudo por la sensualidad, por esta parte del erotismo fino, no, no estamos hablando de las ficheras ni de Bellas de Noche, estamos hablando de este erotismo de los años 40, 50, de las mujeres que aunque eran películas en blanco y negro, expresaban mucha vida en sus rostros, en todas sus expresiones en, en la actuación.